Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Como podéis ver mi peluquín ha desaparecido para dar paso a una bolita de bolos que vamos a aprovechar durante un tiempo hasta que me vuelva a crecer el peluquín Hoy os vengo a hablar de Cult of the Lamb, este juego de devolver digital y Massive Games que me ha volado la cabeza, vamos allá Premisa del juego, sencilla, nos ejecutan, o sea, empezamos bien el juego, y automáticamente un ser que se llama aquel que espera, digamos que nos asciende y nos dice que si queremos volver a vivir, tenemos que montar una secta a su nombre, y esa secta permitirá que poco a poco pues, nos carguemos a los adeptos que hay por debajo, a, digamos, a los a los subjefes que hay por encima de aquel que, aquel que espera, y definitivamente, pues digamos, ascender a, a Dios. A partir de aquí el juego tiene dos vertientes muy claras y os las voy a explicar porque son muy sencillas, hay una parte de farmeo de tener una aldea, si habéis jugado al Clash Royale, se trata de eso, no sé si es el Clash Royale o Clash of Clans, creo que es Clash of Clans, es formar una aldea, te formas tu iglesia, te formas, pues es lo que te digo, farmeo de materiales, farmeo de madera, farmeo de metales y farmeo de oro. Vale, de acuerdo, entonces lo que tienes son adeptos, que tú los puedes modificar con unas apariencias que están muy bien, y esos adeptos pues evidentemente enferman, mueren, eh, cagan, eh, te piden favores, eh, te hacen pequeñas putaditas porque te dicen no. El otro adepto, sacrificalo en un ritual, o sea que... Digamos que hay juego en ese sentido. Digamos, es todo muy gracioso y sobre todo con esas caricaturas que caracterizan al juego. Valga la redundancia. También es decir, que cuando para el sistema de habilidades hay dos tipos de sistema de habilidades. El fervor lo que nos permite es empezar a mejorar las estructuras de la misma secta. Es decir, por ejemplo, podemos hacer letrinas, refinerías, lo que os digo, eh, farmeo de árbol tipo 2. Eh, esculturas divinas en las cuales pues, los adeptos pueden depositar sus materiales y, y unas granjas también, que evidentemente en el juego hay semillas que cultivamos ya sea pues, mediante, mediante la, el mismo farmeo dentro de la granja o comprándolas a un bichillo que también en luego resulta que es un boss secreto y esas eh, semillas las plantamos allí en, el, en la granja y las tenemos que regar y todo eso al principio de todo, todo se te viene un poco encima porque cuando tienes dos adeptos y te tienes que encargar absolutamente de todo parece que el juego es gigante pero la que tengas 20 adeptos en la secta te puedo asegurar que lo vas a disfrutar un montón porque no vas a poder parar de abrir cofres, cerrar cofres, ganar cosas, vender cosas, cambiarlas por otras cosas construir unas cosas, y evidentemente el juego tiene un componente muy adictivo en el tema de construir esa, esa secta eh, pues, de, pues lo que digo, ¿no? definir un suelo, definir las piedras, definir eh, los hierbajos, lo que sea. Yo quiero hablar eh, básicamente de la primera parte digamos, eh, de la parte de farmeo, ¿de acuerdo? que se basa en que tú tienes el sermón, o sea, tienes que mantener tres cosas activas, que no estén enfermos que coman y que estén altos de fe. Eso permitirá que tu secta avance. Si todo eso no funciona, pues automáticamente o la viñarán, o se irán de la secta, o criticarán a la secta. Con lo cual los tendrás que llevar a la cárcel para reeducarlos. Eso es lo primero. Por tanto, aquí es donde entra muy claro el papel de la iglesia y de los días. Cada día por la mañana puedes hacer un sermón también puedes hacer una corona las coronas digamos que son habilidades que permiten que el cordero pues, las, eh, funcione mejor en las mazmorras y tenga más eh, abanico de habilidades para funcionar en las mazmorras de la misma manera hay rituales estos rituales son muy diversos y digamos que hay, si no me voy equivocado, son son 8 por cada lado de acuerdo, entonces son 4, 4, 4, 5 por 4, 20 20 hay, creo, si no me he equivocado 20, 20 por ahí irá, entonces lo que tú tienes que decidir es si vas por la derecha o por la izquierda. ¿Qué implica eso? Pues que hay rituales que son más bestias, es decir, en plan, sacrificas un adepto, eh, ganas 25 de fe, por ejemplo, y hay, ritual, hay rituales mucho más light, en plan, pues eh, das comida y la fe sube 25. Luego hay ritual de casamiento, te casas y sube la fe 25, pero puedes irte justo para el otro lado y conseguir, digamos, eh, rituales totalmente eh, que bajan la fe que bajar la comida que, que sube la enfermedad pero a lo mejor te permiten habilidades durante las mazmorras entonces aquí tú tienes que digamos eh, consagrar ese conjunto de habilidades que también hay que tener una una cosa en cuenta cuando nosotros vamos al sermón es importante tener muchos adeptos estos adeptos nos permiten ganar las habilidades que luego se van a desenvolupar en las mazmorras tipo roguelique entonces qué pasa cuando tú recibes una cantidad, pues por ejemplo 20, por eso tienes que ir teniendo más adeptos, porque al final la cantidad a lo mejor son 200, te permite, pues por ejemplo, que tengas mejores armas, que tengas mejores botines, eh, que puedas eh, desviar ciertos proyectiles etcétera de acuerdo entonces hay un árbol de habilidades que es curioso que el árbol de habilidades de las mazmorras se haga en la iglesia y que luego el ritual del fervor es lo que nos permita mejorar la lea. a partir de aquí hay cuatro mazmorras en las cuales eh, va a haber unos voces pero estas mazmorras, digamos, que funcionan muy al estilo Hades. Si habéis jugado a Hades, sabréis que empezáis en una mazmorra, se generan 10 salas. Y lo bueno que tienen estas salas es que hay unos enemigos. Evidentemente, a más eh, salas avances, los enemigos serán de mayor nivel. Y luego tenemos unas salas, por ejemplo, la del tarot, donde tú puedes coger una carta. Estas cartas hay 36 y mejoran, digamos, la calidad de tu mazmorra en función de lo que elijas, ¿no? Pues puedes elegir eh, un corazón enfermo o dos corazones más. O que al rodar hagas mucho más daño, o que las maldiciones hagan mucho más daño o que tu ataque sea mucho más rápido o que tu movimiento sea mucho más rápido a partir de aquí también hay otros elementos aleatorios que es por ejemplo rescatar a un adepto que puede ser solo una fase digamos de toda esa mazmorra que vas a hacer o por ejemplo ir a una tienda o por ejemplo hay otras cosas que también te pueden salir mal que son unos círculos que digamos que son los círculos que dejan eh, los propios jefes de la zona y entonces eso te resta maldiciones es decir te coge y te dice pues todos los objetos que tenía los has perdido incluso te pueden matar entonces digamos que hay eh, muchas cosas que hacer en esas mazmorras, no es solo el tema de los combates, que ya os digo, cada mazmorra en sí son unos 10 combates más o menos, y luego tenéis que tener en cuenta que tendréis la zona del farmeo, la, o sea, zonas de troncos, zonas de metales, zonas de oro que puedes sacrificarte para que te den oro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso converge al final en un boss, ¿de acuerdo? En cada zona tenemos que hacer 4 bosses para poder desbloquear al jefe correspondiente. Y el sistema es muy sencillo. Es un boss que es un adepto que se ha transformado, porque el boss grande, digamos, lo ha transformado. Entonces nosotros lo mataremos en la forma demoníaca, por así decirlo, y luego lo reeducaremos en la secta. Como os digo, son cuatro mazmorras, tendréis que pasar cuatro veces por cada mazmorra, depende de la dificultad, yo he jugado en dificultad normal, eh, vais a estar un aproximado de 20 minutos en cada ronda que hagáis de mazmorra, incluso la máxima, porque una vez tú ya te has matado el jefe grande de esa zona, lo que ocurre es que puedes hacer tres veces esa misma mazmorra, con el peligro de que, claro, si dejas tu secta, digamos, eh, desprotegida, evidentemente bajará la fe, bajará la comida y subirán las enfermedades. Por eso es importante saber si te puedes alejar más y puedes seguir un nivel más, teniendo en cuenta que cuanto más te adentres en una mazmorra, mejores premios tendrás, pero también va a pasar otra cosa. Más adeptos conseguirás, pero también te digo una cosa, te puedes perder muchas más cosas, y al mismo tiempo, claro, que a lo mejor llegas al final y se te ha muerto media aldea cuando vuelvas. O sea, no se acaba todo en la aldea y en esas cuatro mazmorras y el jefe final. Sino que hay unas zonas, como la zona del pescador, en la que puedes pescar y hay un juego de pescar... Eh, y digamos que tú puedes encontrar formas de adeptos pues en, buscando entre los arbustos y tal allí también puedes desbloquear cartas del tarot o puedes desbloquear cosas como por ejemplo pues unas flores para poder ponerlas en la secta o yo que sé un carrito de flores o yo que sé una una vela da igual o una calavera todo eso se pueden comprar en estas zonas digamos que hay unas cuantas hay la del pescador hay la del ladrón ¿De acuerdo? Que ahí en el ladrón hay dos secundarias, que es importante. Luego está el Midas, que es tú le das dinero y él te da cosas. ¿De acuerdo? Y luego está también el de las setas. El de las setas también lo que te hace es que te ayuda a eh, desbloquear un ritual que es el lavado de cerebro. Entonces lo que haces es un ritual que automáticamente todos los adeptos durante dos días no preguntan por la fe porque están como drocados entonces, tienes que pasar por todas esas zonas. Yo quiero destacar eh, dos cosas que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho lo de la matatena. Creo que es un juego súper fácil de entender, o sea, es como Royal rollo blackjack, que es decir, lo entiendes fácil, y tienes cuatro, cuatro oponentes que van en dificultad. La lógica del juego es, como digo, ¿no? Tener siempre, o sea, si el, el personaje contrario te pone un 2, tú en esa columna tienes que ponerle un 2. Y lo que tienes que intentar es que en cada columna haya dobles o triples del mismo número. Si tú tienes una columna de 6, 6, 6 y el contrario pone un 6, esa columna te desaparece. Entonces lo que es importante es que tienes que saber dónde poner los números y en qué momento y no arriesgar. Esa es la gracia de la Matatena y creo que es un juego súper bien puesto y no es de eso que, por ejemplo, cuando juegas al Red Redemption que te vas a jugar al póker. Aquí este juego es entretenido, es rápido, es fácil y ayuda y acelera, digamos... A, a que el juego pues, sea más dinámico. Aparte de aquí, mi referencia final o mi nota final es que este juego es de ocho y medio, nueve, eh, porque es una obra maestra. ¿Por qué es una obra maestra? Porque es entretenido? Es entretenido las 10 horas que lo he jugado, incluso 12 es pues que de las 12 me he tirado 8 en la aldea poniendo plantitas pon enterrando cuerpos, haciendo lo que os digo, lápidas, haciendo fosas comunes, haciendo cárceles haciendo serraderos, haciendo eh, refinerías y toda especie de, de estatuas que rindan culto a mi persona. Hay un punto en el cual tú vas a pasar de tener 10 a tener 15 adeptos y se te va a descontrolar totalmente la aldea porque vas a ver que 15 están enfermos eh, 15 necesitan comer eh, 15 necesitan que les des un sermón, hay uno que te quiere te agarrar con una misión que tienes que ir a hacer a una mazmorra en concreto y eso te va a tener enganchado en el juego totalmente o sea, siempre hay misiones, siempre hay cosas que hacer eh, el campo lo del campo, yo son donde le meto más caña porque digamos que todo el tema de la granja es, es denso y entonces cuando puedas descubrir todo el tema de la granja y que la granja funcione sola y que la refinería funcione sola o sea, llegará un momento en que tendrás tantos recursos que no sabrás qué hacer, o sea, lo único que podrás hacer es acabar de... de, de... Desactivar el 100% del juego y ahí se habrá acabado el juego. Y hasta aquí lo que os quería comentar de Cult of the Lamb. Un juego de Devolver... Muy, muy, muy, muy curado, aparte con una estética, estética así cartoon, pero, pero en plan cachondeo, pero al mismo tiempo tocando temas sensibles. Es decir, muy apto para el público, realmente es un juego muy completo y que os recomiendo, y yo creo que es un fuerte candidato a los GOTI para este año. Yo me despido, yo y mi, y mi cabeza de bolo, y esperemos que nos veamos muy pronto. Un abrazo.